Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo, hoy martes 23 la iglesia latinoamericana celebra la fiesta de una santa muy querida para todos nosotros, Santa Rosa de Lima, una jovencita que nació en Lima en el año 586, vive semi recluida en el jardín de su casa, entregada al amor de Dios por la rigurosa penitencia y la contemplación mística, toma el hábito de la orden tercera de Santo Domingo, ofreciendo así sus oraciones y sus sacrificios por la salvación de los indígenas. Esta querida santa que se entrega a Dios en la contemplación, en la oración, interceda por todos nosotros. Padre celestial, te doy gracias por este día que me concedes. Te agradezco, Señor, tantos dones, tantas bendiciones. En tus manos, Señor, me pongo. Haz tu santa voluntad. Amén. Hoy celebramos, recordamos, vamos a escuchar en la palabra el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículos 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él respondió: Es que no leo al Creador. En el principio los creó hombre y mujer y dijo: Por eso abandonará el padre, el hombre a su padre y a su madre. ¿Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él contestó, por lo tercos que son ustedes, Moisés permitió divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Ahora les digo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replican, si esa es la situación del hombre con la mujer, entonces no trae cuenta a casarse. No todos pueden con eso, dijo Jesús. Solo el que ha recibido el don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres. Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos. No todos pueden con eso. Solo el que ha recibido el don. A veces... En tantas situaciones que vivimos, mis queridos hermanos, encontramos tantas réplicas, tantas, tantos insultos a, al don, al don del celibato, al don de la castidad. Es un mundo desordenado. Y hoy encuentro respuesta en esta palabra. Solo el que ha recibido el don lo entiende. No todos pueden con eso. Pues vamos a pedir a Dios la gracia del don, la gracia de la perseverancia, la fortaleza. Hay luchas claro, nos toca decidir queridos hermanos, tenemos que tomar decisiones, decidámonos por el Señor, mantengámonos fieles a nuestro compromiso, a nuestra buena voluntad. Santa Rosa de Lima, esta santa mujer que en su casa, en el jardín de su casa se entrega totalmente a Dios, interceda por nosotros para que nosotros en lo que hacemos cada día, en el trabajo, en la oficina, en la casa... Nos entreguemos totalmente a Dios. Que nuestra vida sea una vida que agrade a nuestro Señor. Que agrade a Dios. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea puesto donde Dios se refleja en tan graciosa belleza. Oh celestial. Virgen María, en tus manos nos encomendamos. Ponemos nuestra vida y nuestros propósitos. Amén. Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos, queridos hermanos.